Buenas tardes, compañeras, compañeros. No me hago responsable y no me hago cargo de las palabras de Es un profesor estratégico, pero de la, a largo plazo, ¿no? Quiero primero decirles que para mí es muy importante que primero en estos tiempos y en este día tan especial para la familia Ríos, además de generar un aplauso para Fabián, también recordemos y generemos un aplauso lleno de lucha, de felicidad y de periodismo para la compañera Eber. para mí también el acto del 17 fue un baño de esperanzas fue un baño de sueños fue ver otra vez a esa luchadora que fue dos veces presidenta que fue la, compa la compañera de Néstor Kinker un dirigente que a nosotros, por lo menos, los que militábamos en el territorio, los que militábamos en distintos ámbitos, fue el dirigente que nos puso a discutir en el periodismo, que nos puso a gestionar y que nos dijo, como muy bien decías vos, que nos dijo la política de la transformación, si no transforma se van, acá venimos a transformar y tenemos que estar dispuestos a irnos al minuto cero de la época donde la transformación no sea parte de la gestión y de la institucionalidad el militante trabaja y gestiona, se puede transformar entonces los que nos formamos con ese hombre que siempre estuvo dispuesto a irse él decía y lo decía personalmente y lo decía en cada uno de los discursos el día que no pueda cambiar algo peor y no voy a especular no vamos a especular la política está y la gestión se va rápido son cuatro años, pueden ser ocho y pasan muy rápido la especulación va en contra de esa capacidad de transformación. Y eso es que hablan también de correlación de, correla de fuerza, ¿no? Nunca toman las decisiones porque no le dan la correlación de fuerza. ¿Qué pensará Eve cuando se enfrentó a las fuerzas armadas? Si eso no era es correlación de fuerza. ¿Qué pensará abuelas, hijos, cuando se enfrentaron con estructuras, siendo entonces hay que dejar de hablarnos entre nosotros en términos de ese pragmatismo de ese falso pragma, pragma, pragmatismo porque Néstor era un dirigente con convicciones y que tenía un accionar pragmático y cuando la veíamos a Cristina solita frente a un el estadio lleno de militancia, decíamos, casi la mata, casi la mata, le gatillaron en la, en la cabeza, le gatillaron a la actual vicepresidenta de la nación y sectores del Poder Judicial, encubren un hecho tan peligroso para la vida institucional de la Argentina. Y los medios, algunos medios, algunos medios desde el día cero comenzaron con versiones del autoatentado, el que era un arma de agua, y eso tiene que ver a mi humilde forma de pensar y de ver la realidad eso tiene que ver con la capacidad de transformación y con la decisión política y la voluntad de Cristina de querer generar felicidad a lo largo y al ancho de nuestra Argentina en el pueblo entero porque cuando uno mira lo decía recién el compañero Emiliano ¿no? cuando uno mira el problema de la inflación cuando uno mira los números y cuando uno analiza los gobiernos peronistas el gobierno peronista utilizó la capacidad de transformación la capacidad de intervenir que tiene el, el Estado para generar justicia social y la justicia social tiene que ver, tiene que ver con el poder de llegar a cumplir sueños y hoy los sueños, varios sueños algunos sueños también se cumplen con el bolsillo y con el poder adquisitivo y el poder adquisitivo se trabaja, se gestiona se milita todos los días y eso es parte de las discusiones que el compañero Martínez Llanos habla de discusiones irresponsables de dirigentes del tiene que ver con un llamado desesperado, dirigentes hacia un gobierno que no escucha, que no escucha que tiene que mejorar la ecuación de los trabajadores y de las trabajadoras, que tiene que mejorar el poder de compra, que el poder de compra reactiva el comercio interno, que el poder de compra genera y genera reactivación económica en, la, en las pymes que las pymes vuelven a generar trabajo y es cierto que se vuelve medio tensionante y medio cansador como dirigentes de la misma fuerza política discuten pero algunos entienden de que no hay otra forma después de años diciendo las cosas en un ámbito Oportuno, concreto, después se vaciaron los espacios de discusión. Hoy no hay una mesa política y lo venimos pidiendo todos: los gobernadores, los intendentes, Sergio Massa, el Frente Renovador, más de los 35 partidos políticos que están en el frente. Entonces, este es el año. Y ya nos queda poco, es el año de intentar corregir el rumbo económico del gobierno. Hay que ayudar al ministro de Economía, pero tenemos que ser conscientes de que el 23 depende de la discusión. El 23 depende de la discusión de cómo resolvemos el poder adquisitivo y cómo resolver. Así que cuando nos vean, pelear no siempre tiene que ver con cuestiones personales. Generalmente hay muchas que son por cuestiones personales, pero hay muchas que son peleas nobles, peleas que se dan con mucha conciencia y que, que tienen que ver con enderezar el rumbo de un gobierno nacional, popular, inclusivo, feminista, que es el gobierno del frente de todos, y ese fue el compromiso nuestro. Entonces, y lo digo acá en un plenario, en una reunión de esta hermosa provincia de Corrientes, que sabe que siempre, cuando puedo vengo, sabe que que me gusta, que sabe que mi, mi corazón fue conquistado alguna vez por una cor, correntina, por un montón de años, pero, y saben de eso, y saben que en algunos plenarios en el partido les dije, trabajemos la unidad, usen a los dirigentes del gobierno nacional, usen a los dirigentes de... Del Partido Justicialista a nivel nacional, pero no es posible si la dirigencia provincial no se pone de acuerdo. Les dije cómo conformamos el frente de todos allá por el 18 y el 19, donde nos cansamos de comer choripanes, de hacer reuniones, de pasarnos facturas, donde trabajamos fuertemente. Muy fuertemente de cuál es el objetivo, y ahí vuelvo a lo que planteaba. Cuando hay demasiadas discusiones, si hay demasiadas discusiones personales, hay que poner por delante el proyecto de provincia. ¿Qué corrientes queremos? ¿Qué proyecto de provincia soñamos? ¿Qué proyecto de provincia le van a decir al pueblo con el corretino que van a hacer la de discutir, de pensar, de mediar, de armar de armar pues no basta con decir lo que, funcione, lo que funcione, funciona mal no basta con hablar de los recursos naturales hay que llevar una propuesta concreta, trabajada, pensada y tenemos tiempo tenemos tiempo para pensar la corriente del futuro tenemos tiempo y sobran capacidades, acá hay intendentes, intendentas, hay gente con muchísima experiencia. Tenemos hoy el Gobierno Nacional con todas las áreas a total disposición para lo que quieran pensar, para lo que quieran pensar desde un centro de estudio, desde una fundación, que desde lo que viene desde el partido. Los famosos planes quinquenales, eso es el peronismo. Yo Desde el Ministerio del Interior estamos haciendo un plan de desarrollo federal con todos los gobernadores y con todas las gobernadoras de todas las zonas necesarias para fortalecer la matriz productiva de la Argentina. Hemos hecho reuniones y lo saben porque acá vine a juntar a la Casa de Gobierno, con el sector privado, las cámaras productivas para ver qué necesitaban, qué obras, qué normas, qué reglas, cómo pueden generar más empleo, entendiendo que el federalismo, el federalismo sin empleo en cada rincón de la Argentina es mentira. Para que haya federalismo en la Argentina necesitamos que haya trabajo real, genuino, concreto, en cada rincón de la Argentina y para que haya trabajo en cada necesitamos obras que rompan esos desequilibrios históricos que hay entre la región centro y el resto de la Argentina y esas obras las, te, las tienen que tener masticadas, pensadas tienen que tener los proyectos ejecutivos ten, ten, las tenemos que tener listos tenemos que tener el proyecto de provincia para cuando toque el turno no puede ser o para empujar y corregir y hacer que se produzca un gobierno peronista en la provincia del Corrientes, porque no puede ser que no podamos incorporar a un proyecto nacional y popular a una provincia tan indispensable, tan indispensable como es esta. Por eso, para no aburrirlas y aburr aburrirlos más, es necesario. Es necesario, si cuesta amasar los distintos sectores, comiencen por amasar los sueños, comiencen por el proyecto. ¿Cuál es el proyecto que le vamos a ofrecer no solo al pueblo corretino, sino también al resto de la Argentina? ¿Cuál es la visión de qué quieren para el futuro? Y qué le van a decir también al resto de los argentinos, corrientes quiere ir para allá, quiere hacer esto, quiere posicionarse en la región, en Argentina como productores, como generadores de esto, esto y esto, y lo tenemos que pensar. Y para eso, y para eso, la región norte grande es un espacio. Es un espacio donde se va poniendo de acuerdo y donde vamos consiguiendo pequeños, pequeños logros. Financiamiento internacional, acuerdos, consensos. Pero esa unidad política es central. Y la unidad política, como decían recién, pensando en el 23 y pensando en el 25 y yo rec reconozco recono los errores yo me he equivocado mu muchas veces en muchos diagnósticos, diag en algunos análisis políticos pero siempre contemplando mantener la unidad recordemos que hasta hace poco Parecía que el kirchnerismo, parecía que el peronismo se había terminado porque eran 20 años de kinerismo. Que ya Néstor era cosa de antes, que ya Cristina no tenía ningún tipo de incidencia. Entonces, esa, esa gimnasia que me tocó hacer en el Ministerio del Interior, por supuesto, tuvo que ver con compensar. Con, con visiones de todos los sectores del Frente pero no. para terminar compañeras y compañeros quiero decirles que Cristina dijo y puso en agenda algunos temas que son centrales el peronismo se dejó correr por algunos medios el peronismo se dejó correr, nos dejamos correr al punto, tal, al punto tal que la palabra que comenzó en boca de Néstor Kirchner en aquel discurso cuando dijo el cambio es el nombre del futuro, nos robaron la de vender sueños y nos robaron encima la militancia territorial tenemos que volver compañeras y compañeros a caminar ciudad por ciudad a caminar barrio por barrio a caminar provincia por provincia tenemos que reconstruir el sueño del peronismo tenemos que volver a convencer porque hay 2023 a nivel nacional y hay 2025 de la provincia de